bueno amigos en este video en bueno, este video es partes de videos porque lo voy a dividir en varias partes porque pues va a ser un poco largo en estos videos voy a tratar a trabajar este proyecto que es un centro cultural eh, voy a trabajarlo en Revit no en bueno, Revit 2014 yo creo uh, y sucede que pues ya tenemos las plantas el proyecto pues ya está en una fase de anteproyecto casi pues casi proyecto pues casi proyecto aunque tiene pues algunas algunas eh, cosas que nos faltan este proyecto no lo diseñé yo pero pues estoy como relacionado con el proyecto entonces pues lo quiero lo voy a modelar para un trabajo pues que voy a encargar y este es el proyecto esto es una este esta parte es una una vivienda una vivienda como esta bueno, una parte vivienda y otra parte es como. como una biblioteca. No estoy muy seguro porque no conozco bien el lote. Sin embargo pues lo voy a modelar. Está el proyecto, lo antiguo y lo nuevo, es un proyecto bueno. Pues para mi modo de ver. Uy esto, esto no. <risa> eh, es un para mi concepto, es un buen proyecto, está más o menos bien resuelto y respeta lo que tiene que lo que tiene que conservar que es el proyecto de, de esta vivienda que no sé bien tengo la duda cuánto más o menos vamos a ver aquí cuánto más o menos hacía o oh, vuelo de pájaro cuánto de área podría tener esto como 520 metros metros cuadrados bueno entonces pues igual para modelar esto pues esto se va a hacer un poco largo pero pues vamos a empezar entonces pues. eh, eh, lo primero es como ir corrigiendo aquí de AutoCAD pues todo el, lavando el proyecto mejor dicho Porque ya teniendo aquí ya las plantas pues yo lo que hice fue sacarla pasarla aquí en un otro archivo esto lo podemos bajar eh, ir manejando los, las capas y que el proyecto tiene que estar bien dibujado porque si no si no es así y no nos coinciden las capas pues se nos va a hacer difícil tratar de dibujar esto, de modelar esto pero pues vamos a ver si de pronto ya nos está funcionando ya lo he corregido Uf, no vea lo he corregido un poco pero todavía falta todavía tengo muchos muchos errores de por ejemplo estos me me figura me figura que me figura estos achurados como si fueran es que yo no bueno no no eso cada cada persona trabaja pues como quiere y igual está bien ¿no? cada uno o sea en este en este caso ellos, pues el, el, el hombre que hizo esto lo trabajo así, está bien pues lo importante es que, bueno, lo que el errorcito que le veo es que de pronto faltó me, pues dejar pues las capas en cada uno ¿no? para que no pase esto, que me toque ponerme a cambiarle los muros a, bueno los que son de habla hispana pues entienden todo ¿no? muros estructurales y le, pues, le, pues le ponen a a esto le ponen pisos, ¿no? Entonces pues hay un problema ahí de de no sé de de, de rapidez de pronto que quieren hacer las cosas rápido y, quieren hacer las cosas rápido y pues hay veces toca como en este caso toca pues toca dedicarle el tiempo porque si no eso pues nos va a traer problemas y sobre todo pues que hay que hacer las cosas de una forma Yo siempre digo eso, yo no sé, yo sueno ya como un viejo Porque la verdad Pero pues tratar de hacer las cosas de una manera más ortodoxa pues Como dicen ahí en los blogs de Revit De una forma pues, sí, ortodoxa como decir pues Más o menos No solo guiarse por cómo se ve Porque mire, si no pasa estos errores Como esto pues, pues aquí en autocad pues no pasa nada pero en un modelo real constructivo como de Revit pues esta área aquí lo estamos perdiendo aquí lo mismo estamos comprando una estamos pagando estamos haciendo como en este caso estamos haciendo una cubierta que no la podemos usar en este caso no se ve pero aquí sí que es lo que hemos discutido en este proyecto eh, para no poderla usar pues porque pues tiene sentido porque pues en cierta parte es un patrimonio pero pues, igual como vemos los paramentos ya se han sido superados en este nivel pues entonces pues no tiene mucho mucha lógica pero pues son cosas que si uno se pone a discutir pues con una persona con, con el que no debe pues deba ir más <risa> entonces mejor hacerles caso y decirles que sí, porque eso es como consejo, ¿no? Porque, eh, si uno no es el que manda, pues le toca hacer lo que ellos dicen. Y bueno, está bien, pues igual cada uno, como digo, cada uno trabaja como le parece y, y, y están cayendo en complicado. Y lo complicado, lo complicado de Revit siempre son las familias, ¿no? Siempre es complicado. Las familias. Porque pues para modelar esto. Ah es que aquí estoy mal, bueno. Qué pelotudo. <ríe> qué pelotudo, boludo. Estoy corrigiendo el bueno. Sirve, pero bueno, después. Pues, si sí, sirve pero pues yo soy un pelotudo porque pues esto ya lo tengo acá corregido <risa> simplemente es como el impulso de uno no concentrarse no que igual pues es siempre o sea siempre es mejor hacer las cosas o así sea, si se demore más o sea lo bueno es que aquí ya aún ah, bueno, ya estando corregido en este punto eh, bueno para este punto ¿no? ya sería pues lo mismo para esta bueno primero comprobar que todas las capas estén prendidas para que no se nos vaya a quedar ninguna y nos vamos a otro dibujo para pues insertar la próxima planta y miren esto pues allí salen los errores y nos pasó lo otro no sé qué pasó debe haber pasado pero no algo sucede no sé qué será, Porque de pronto copiar todo esto pronto está como está, pues se demora son treinta y seis mil objetos. la segunda planta claro está unida entonces vamos a darle aquí y le decimos que los quede separados y borramos esto y borramos esto aquí si no está otra vez molestando está muy bien aquí. Si hay un problemita, pues vamos a revisar en el otro cómo estamos. Esto está un poco mejor. todo para que cada cosa tenga pues su se supone que esto es follaje entonces esto lo pasamos a pues Listo. bueno esas son cuestiones de autocad pero de todas maneras si no lo hacemos bien nos va a generar problemas si tenganlo por seguro pero bueno ya pues en el sentido de que lo que queremos hacer es modelar esto pues hasta ahí este punto pues lo que podemos es terminar de corregir esto y lo más que se pueda aunque es recomendable también que no pasen todas estas capas a Revit sino que pues uno hiciera mmm, lo pasara toda una sola capa no pues en proyectos tan, pues ya son complejos pues este no es tan complejo pero siempre pues tiene otras capas que, que manejar y, entonces pues no sé pues no sé igual en este podemos nada más eliminar esto es pues que todavía tenemos ahí problema con las capas porque están manejadas de una manera pues rara o rara no sino pues rara para mí de pronto para ellos no es raro no sé para ustedes pues son conceptos diferentes y sí en el sentido que vamos manejando aquí Uf. sí listo vamos a ir visualizando cómo va quedando vea hay bastantes errores no sé porque porque aquí no me está saliendo la línea no sé por qué ah, porque todo está porque está mal también <ríe> todo está mal que hay que cambiarles directamente a la esa línea de resota, ¿no? caes... La tienen bien. Parece que vamos terminando ya. sí, entonces sobre todo por, pues si uno para imprimir esto no también eso es muy necesario para que las capas nos queden pues en la que es para este caso voy a pausar un momento a ver el tiempo a ver cómo vamos no se puede